Nos conocimos en aquel lugar vestía de rojo y yo tomaba un champán Viéndote llegar volteaste Una y otra vez y me pudiste ver Te acercaste a mí y solo te besé Y te volví a besar Tan bella, tan brillante tu mirada Y te volví a besar, tan bella, tan brillante, tu mirada alucinante, el deseo de tocarte sin control. Tan sorprendente, nuestro. Tan increíble Como te conocí Las estrellas te iluminan Sale fuego de la campina, al, al darse cuenta De nuestra pasión El futuro es un misterio Pero el presente gozo yo Al morder esos labios rojos me atacó sin perdón y te volví a besar tan bella, tan brillante tu mirada alucinante el deseo de dos almas sin control y te volví a besar tan bella, tan brillante tu mirada alucinante Queriendo suspirar de tu labios y otra vez